Buenas tardes a todos. Eh, no, no soy Franco Nembrini, aunque esté aquí el cartel, eh, que está al otro lado de la pantalla, detrás mío. Eh, bienvenidos todos los que habéis venido a, a esta inauguración de la, de la exposición, volver a ver las estrellas. Eh, pues eh, todos bienvenidos. Quiero saludar eh, a los representantes del Ayuntamiento, a, a la Concejala de Cultura especialmente, a María José Capa, que está aquí con nosotros. Al delegado de Cultura de la diócesis, también al delegado de, de Juventud, a los representantes que habéis venido hoy de la Universidad Francisco de Vitoria y también los de la editorial para este segundo tomo, esta segunda parte sobre el Purgatorio. Eh, y luego, pues también a, al párroco de aquí de Navalcarnero, bienvenido, y a todos vosotros eh, amigos que queréis pues, compartir esta, esta tarde con nosotros. Eh, y con Dante y sin más pues paso la palabra a Blanca que será esta tarde nuestra moderadora Pues eh, vamos a, a empezar hablando un poco sobre la introducción a nuestra exposición, hablando sobre el centenario de, de Dante y luego presentaremos a nuestros ponentes Pues en primer lugar eh, yo me llamo Blanca y formo parte del, del grupo de voluntarios de la diócesis de Getafe que, que participamos como guías en esta exposición la verdad que la experiencia, eh, podríamos decir que ha sido un auténtico descubrimiento eh, de Dante y de la Divina Comedia, que en palabras del Papa Francisco, digamos que Dante es considerado el profeta de, un profeta de esperanza y testigo de la sed de infinito intrínseca en el corazón del hombre, lo cual es, es muy bonito. En la actualidad pues, celebramos, el, como bien sabéis, el séptimo centenario de la muerte de Dante, ya no solo como un memorial del gran humanista que es, sino también como un símbolo de, de esta esperanza, ¿no? En el momento histórico tan delicado en el que nos encontramos, pues estamos experimentando la fuerza de las diferentes crisis y heridas que se han abierto debido a la pandemia, ya no solo a nivel social, sino también a nivel individual. Por lo tanto, en, encontrar en este momento preciso una obra que podría parecer muy lejana en el tiempo a nosotros, pero que, sin embargo, es muy actual y que nos invita a elevar la mirada ...para buscar esa fuente de amor y esperanza que es Dios... ...digamos que puede suponer un, un gran consuelo. En, en, mi, en mi experiencia personal eh, puedo decir que todo el trabajo... ...que hemos estado realizando durante estos meses... ...pues leyendo la Divina Comedia... ...y entendiendo este mensaje de Dante... ...ha sido un momento muy grande de paz... ...yo recuerdo, todas, salíamos de las sesiones como con mucha paz... ...y sobre todo de mucha esperanza, ¿no?... ...de salir de allí sabiendo que hay algo muy grande esperándonos... Y mejor todavía que estar al alcance de absolutamente todo el mundo, ¿no? que esto es, lo, esto es lo grande de ello. Eh, esto para nosotros, para todos los participantes de los voluntarios, ha sido eh, un mensaje de una vigencia abrumadora y también ha sido una llamada individual a empezar un camino con una mirada nueva dirigida hacia un Dios que es todo misericordia. Y básicamente esperamos que para vosotros esta exposición también os conmueva tanto como a nosotros y os abra la puerta a una nueva esperanza que siempre es posible. Y para poder llevar a cabo esto, tenemos, tenemos, a, tenemos a varios ponentes. El primero, a Franco Nembrini, que nacido en Trescone Balneario en Bérgamo en 1955, licenciado en Pedagogía en la Universidad Católica de Milán, es profesor de secundaria de lengua y literatura italiana y de historia. En 1984 funda junto a un grupo de padres la escuela libre La Tracha en Calcinate, a pocos kilómetros de Bérgamo, que ha dirigido durante décadas. Ha formado parte del Consejo Nacional de Enseñanza Católica en Italia y de la Comisión para la Paridad Escolar del Ministerio de Educación. Ha publicado con ediciones encuentro el arte de educar, de padres a hijos, en 2013, y Dante, poeta del deseo, conversaciones sobre la divina comedia, el volumen 1, que trata sobre el infierno, en 2014, el volumen 2, sobre el purgatorio, en 2016, y volumen 3, sobre el paraíso, en 2017, traducidos también al ruso. Y aquí a mi lado tenemos a don Javier Rubio Ípola, que es profesor doctor de la Universidad Francisco de Vitoria, eh, nacido en Madrid, Licenciado con máster oficial en filosofía y doctor en filosofía con especialidad en metafísica atomista por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma. Es doctorando en teología por la Universidad de Murcia. Así que bueno, tenemos aquí a don Jaime Bertodano, que es el vicario episcopal de la diócesis de Getafe también. Y pues nada, para empezar el, el acto, empezamos con una, con una pregunta a don Franco Nembrini, que sería quién es Dante y por qué el Papa nos habla hoy de él. Buenas noche, a tutti. Me sentite bene. Dunque, quién è Dante? faccio un poco fatica a sintetizarlo en una en una battuta. Es un poco difícil eh, intentar resumirlo en unas pocas palabras. Evidentemente, es eh, para mí uno de los grandes genios humanidad ma no solo por le cose que ha escrito y e per il modo con cui le ha escrito. Para mí es una de las personas más geniales de la humanidad, no solo por lo que ha escrito, sino también por cómo lo ha escrito. Quello que fin da bambino, cuando he a estudiarlo, mi ha affascinado y e colpito es que Dante rappresenta una grande sintesi del cristianesimo. No solo medieval, sino también actualísimo. Una de las cosas que más me ha llamado la atención desde pequeño cuando empecé a leer a Dante es que Dante es un gran representante del cristianismo, no solo medieval, sino incluso de grandísima actualidad. Es ciertamente un hombre de cultura extraordinaria. Stra Yo creo que sea innumerable entre los santos de la Iglesia católica que ha godido de visiones místicas dignas de San Giovanni de la Cruz para hacer un paragón que es una de, eh, de las personas más grandes de la, de la, que ha habido en la historia de la Iglesia eh, un hombre cultísimo y que luego además un hombre con una visión mística comparable a la de eh, santos como San Juan de la Cruz y que a un cierto punto de la historia europea ha retenido de poder conseñar a los posteriores, a nosotros, una mirable síntesis de la visión cristiana de la vida. Y en un momento dado de la historia, ha sido capaz de ofrecer a su posteridad, es decir, a nosotros, una visión global admirable, una síntesis global y admirable de una visión cristiana de la vida. Una visión cristiana de la vida que tenese conto de todos los factores de la realidad, de todas las conocencias, de toda la experiencia de la que la tradición cristiana lo había fino hasta ese momento. Una visión de la realidad, que es de toda la realidad en su conjunto, de todos los factores de la realidad, con absolutamente todos los aspectos de los que se había enriquecido el cristianismo hasta ese momento. Pero quizás hacer un ejemplo nos ayuda, Faccio un ejemplo muy simple referido a los primeros versos de la Divina Comedia. Seguramente nos ayuda a hacer un recurrir a un ejemplo, aunque sea muy breve, de los primeros versos de la Divina Comedia. Es impresionante cómo Dante nos introduce al Inferno. El Inferno es la descripción del mal, todo el mal del mundo, todo el mal de la historia. Es impresionante cómo Dante nos introduce al infierno y el infierno es la encarnación de todo el mal, de todo el mal de toda la humanidad, de todo el mal de toda la historia. Se introduce a guardar la experiencia del mal, del dolor, de la fatica, dice, lo dice subito come con una grande esperanza. Porque en el primer verso, en el medio del camino de nuestra vida, me encontré por una selva oscura esta selva oscura que todos estamos atravesando en este momento de pandemia. Es una, una experiencia que consiste en una observación de, eh, del mal, eh, del dolor... ...de todo aquello que nos causa angustia y fatiga... Eh, ...como aparece en el, en el primer verso, ¿no? en medio del camino de nuestra vida... Eh, que hoy en día experimentamos con el dolor que, lleva, que ha tenido la pandemia, el sufrimiento que ha conllevado, pues que todos hemos arrastrado en estos últimos tiempos. Lui parte proprio da questa considerazione molto realística: c'è el male, si fa fatica a vivere, si muore, ecco, tutto muore. Sí. Ma vivere con esta morte addosso es proprio un, eh, un destino terrible. Es una vida que se humilla, a la, que es encaminada continuamente verso la muerte. Él sí. parte de esta experiencia realísima que todos hacemos, que, y es que en la vida se sufre, se muere, todos estamos de alguna forma destinados a, a la muerte, y es una experiencia fundamental y re, verdadera que, que es inescapable, que todos tenemos. Ma aconseja subito... Pero, para ridire del bien que yo vi trovai diré de las otras cosas que yo vos corte, Cioè, voy voglio dirvi el bene que he trovato proprio en la selva oscura, en la experiencia del dolor. Sí. Pero, inmediatamente trasciende y nos quiere hablar de esa bondad, de ese bien que ha encontrado precisamente en mitad de la selva oscura, en mitad de la experiencia del mal. De eso es de lo que nos quiere hablar. È per questo che ha un valore universale, perché in questo momento in particolare potrei andare a leggere Dante in un qualsiasi paese del mondo colpito dall'epidemia e partiremmo da lì, da questa considerazione semplice e reale che la vita dell'uomo è attraversata dal male, dalla morte dal dolore. Da dove cominciamo? Es, es por eso que esta obra es universal, porque podemos llevarnos a leer a Dante a cualquier país del mundo donde, se, donde ha golpeado esta pandemia y, y nos daremos cuenta de que es la experiencia, todos partimos de ahí, del sufrimiento, del mal, del dolor. Ecco, Dante comienza su camino diciendo, no abbiate paura, no abbiate paura, yo he atravesado el mal, yo he atravesado el infierno y vi aseguro que proprio... Este realismo, este guardar en la experiencia humana, así como es, toda entera, fa scoprire un bene grande. Y Dante nos viene a decir: No tengáis miedo, tened esperanza, porque yo he atravesado el infierno, yo he atravesado esta experiencia del mal y os puedo decir que detrás de esto hay un bien grande. E questo bene que hoy todos buscamos alla ricerca di questo bene dante ci può veramente accompagnare y es precisamente en esta búsqueda del bien que todos hacemos que, que nos llama que nos convoca a todos donde dante nos puede acompañar. vi faccio solo due esempi che certamente conoscete più noti il fatto stesso che la la cantica anche la cantica dell'inferno si chiuda con la parola stelle è un modo per dire ragazzi Da cualunque inferno veniate fuori, cualunque inferno vi toque atravesar, es siempre posible uscire a riveder las estrellas. Os pongo dos ejemplos que son muy conocidos. El hecho de que el mismo canto del infierno, los tres cantos, pero especialmente el del infierno, termine con las, con las estrellas, eh, viene a indicar que después de atravesar el mal, después de atravesar el sufrimiento, siempre saldremos, subiremos a volver a contemplar las estrellas. Cierto, hay ci algunas condiciones para esto. esercitare certe virtudes, el coraje, la pazienza. ecco. En todo este camino, Dante ci acompaña. Nos fa vedere cómo se si hace. Hay ciertas condiciones, ciertas virtudes que hay que tener. Hay que tener confianza, hay que tener paciencia. Y Dante nos acompaña en, en este camino. Dante nos enseña cómo se hace. Vi faccio l'ultimo esempio. Eh, quando si trova nel terzo canto davanti alla porta dell'inferno, è preso da una paura terribile e dice io non me la sento di, di, di guardare in faccia il male del mondo e il mio male, tutto il mio male. Non Non ce la faccio. el segundo ejemplo es cuando se encuentra ante las puertas del infierno y dice es que no puedo yo no puedo ponerme a contemplar el rostro del mal o el rostro de mi propio mal no no soy capaz ma virgilio qué cosa fa invece che fari dei discorsi delle prediche delle sí, soliti discorsi lo prende per mano y e dice el texto con lieto volto mi introdusse alle segrete cose ecco io ho queste immagini per cui nella vita nessuno di noi riesce a affrontare il male, a meno che un padre, un maestro ti prenda per mano e con lieto volto cioè con la sicurezza del bene che vince ti porta verso il tuo compimento verso il tuo destino basterebbero queste due immagini per dire che vale la pena imparare da Dante a vivere el momento que estemos viviendo. Sí. Eh, eh, ¿Qué es lo que sucede con Dante? Que dice la Divina Comedia que en ese momento, cuando está Dante contemplando el, el mal, que ve que, no, que es, no es capaz, se acerca a Virgilio, le coge de la mano y dice el texto literalmente con rostro alegre, le introduce en las cosas secretas. ¿No? El hecho de, es, es otra de las grandes condiciones, el hecho de que para poder atravesar cualquier sufrimiento, cualquier experiencia de mal en esta vida, necesitamos que se acerque un Padre que nos coja de la mano y nos ayude, nos, nos salve, nos rescate de esa situación y nos ayude a atravesar el infierno. Por esto mismo decimos que Dante es, por supuesto, un grandísimo maestro para los tiempos que vivimos hoy en día. E anche solo leggere questi pochi versi ci interroga pesantemente perché i nostri ragazzi, i nostri figli, il problema che hanno, così rispondo anche alla domanda perché il Santo Padre Francesco ha, ha rivalutato in modo così deciso la Divina Commedia, perché dice sempre che i nostri giovani sono orfani, non hanno padri, non hanno maestri, io credo che sia per questa ragione que ha dicho guardate la Divina Comedia. Allí se capisce el bisogno del padre, el bisogno del maestro. Esto es uno de los grandes motivos por los cuales la Divina Comedia nos interpela. Eh, y es también el motivo por el que el Papa Francisco recomienda la lectura de, eh, de la Divina Comedia. Porque dice el Papa Francisco que nuestros jóvenes hoy en día son un poco huérfanos. ¿no? Son, son huérfanos, necesitan que exista esta figura, necesitan que exista esta... Esta relación que les permita eh, hacer ese aprendizaje, atravesar el mal, y por lo tanto, eh, hoy en día la Divina Comedia es más pertinente que nunca y es más necesaria que nunca que la leamos, especialmente nuestros jóvenes. Por eso, eso es lo que, a lo que se refiere el Papa Francisco. Hoy, sin tiempo, me raconto un episodio que me ha caduto a Caracas, en Venezuela, más solo sin tiempo porque... No quiero esforar respecto a los si hay... tiempos eh? si, si hay tiempo, quiere contarnos una anécdota de algo que le ha pasado en Caracas, Venezuela, pero solamente si tenemos tiempo porque quiere ser muy respetuoso. De él. Sí, sí. Yo creo que sí, adelante. Sí. ¿Ha sí, sí, dicho? Ok, ok, ok. Sí, sí. No, es un hecho un... Un... Un que me ha colpido mucho lo racconto interamente eh, traduttore, poi tu lo ripeti magari sintetizzando l'importante mm -hmm. sì. okay? sì. è che si capisca bene sì. eh, ero a Caracas in Venezuela, mm -hmm. chiamato a parlare di Dante, ma eh, nei giorni del colpo di stato di Maduro c'era la fame il disastro insomma anche un po' di violenza per le strade e io non volevo andare perché dicevo, ma questa povera gente nella situazione in cui è di crisi tremenda cosa gliene frega di Dante, no? E invece hanno voluto che andassi, sono andato, e mi hanno fatto conoscere una mamma che è quella che ha voluto fortemente la mia presenza in Venezuela, perché aveva visto su YouTube delle cose, aveva comprato la Divina Commedia in spagnolo e l'aveva letta, la conosceva quasi a memoria, e mi ha detto, quando con le mamme della favela, alle 4 di mattina, scendiamo in città, a fare la fila per il pane, fanno ore e ore e ore di fila per avere un pezzo di pane da, da, dai forni della città. Ecco, io alle mie compagne di sventura leggo Dante, perché Dante ci insegna a vivere e mi ha detto queste parole. Professore, noi mamme facciamo questo sacrificio alle 4 di mattina in fila per dare il pane da mettere in pancia ai nostri figli. Ma c'è un pane da mettere qui, c'è un pane da mettere qui, E Dante. Io sono rimasto commosso fino alle lacrime, perciò il, il Papa può dire, preoccupatevi di dar da mangiare ai vostri figli, ma dategli anche il pane, il pane vero, il pane della sapienza. Per quella donna delle favelas di Caracas, la Divina Comedia era este pane da condividere con las otras mamás y e con los hijos. Extraordinario. Voy, voy a contarlo, pero ni de lejos, tan bien como lo ha contado él. ¿eh? Eh, dice que le llamaron de, a Caracas a dar una charla sobre Dante, y eh, claro, fue poco después del golpe de Estado, de, eh, bueno, después de la elección de Maduro, y las cosas en Caracas estaban muy mal, había mucha violencia, eh, había hambre en las calles, y, y claro, él estaba muy reticente, pero le insistieron mucho una señora especialmente que le había conocido, había visto sus vídeos en YouTube, y al final decidió ir. Y, y cuando fue, eh, habló con esta señora, la señora que le había invitado, que le dijo que era fundamental que él fuera porque eh, ella tenía que levantarse a las 4 de, la, de la mañana todos los días para ir a coger el pan en los centros de distribución de alimentos en Caracas. Y que ella se juntaba con otras muchas señoras, madres, que también se levantaban a las 4 de la mañana para ir a buscar el pan del día. Y que hacían colas de horas para poder traer el pan a casa. Y que, claro, mientras estaban haciendo la cola, eh, ella, que había comprado un libro de la Divina Comedia en español y lo había leído, pues lo iba leyendo a, a sus amigas a, con las que coincidía en la cola y lo, iban, y lo iban hablando. Y se dio cuenta de lo importante que era no solamente el pan del cuerpo, sino también el pan de la mente. Y por eso... Eh, le llamaba, le querían, tenían tanto interés en que fuera Franco a hablarles de Dante, porque se daba cuenta de que más que nunca en Caracas, en Venezuela, necesitaba no solamente el pan del cuerpo, sino también el, el verdadero pan, ¿no? el pan de la mente. Esto le conmovió profundamente a, a Franco y, y esto le ha iluminado mucho para entender por qué el Papa dice que no solamente es importante, pues eso, tener el, el pan de, que nos alimenta, sino también el, el pan de la mente y que hoy en día nuestros jóvenes necesitan un buen pan para, para sus mentes y que por eso él cree que, que ese es el, uno de los motivos por los cuales el Papa Francisco eh, insiste tanto en que se lea la, la Divina Comedia. Muchas gracias. Muy de nada. Y le pasamos, la, le pasamos la palabra ahora a don Javier eh, con la pregunta de ¿Con cuál de todos los temas que presenta Dante en la Divina Comedia eh, te quedarías? Muchas gracias. Eh, es una pregunta que es, es un poco complicada porque, como ha dicho el profesor Franco, la Divina Comedia es que trata de absolutamente toda la realidad y, y no, es, no es broma. A mí Yo soy de formación, estu, un estudio es un académico de filosofía medieval y a mí me apasiona y, y me encanta ver cómo pues los principales temas de la filosofía y de la teología de Tomás de Aquino de Buenaventura eh, aparecen de San Buenaventura aparecen en la Divina Comedia completamente con un resplandor pero no solo también la, la literatura antigua y, y los intereses existenciales reales como nos ha dicho Franco leemos el primer canto de la bueno, el primer sí el primer canto de la Divina Comedia del infierno eh, y es que, es que es, parece una, una poesía de un existencialista del siglo XX-XXI. Eh, la, la Divina Comedia tiene una, una capacidad y un poder de convocatoria que es, es espectacular al hombre de todas las épocas y de todos los tiempos. Pero a mí el tema que me parece que es el grandísimo tema de la Divina Comedia es el amor. Y, y esto para mí ha sido un descubrimiento y voy a intentar transmitirlo de la forma más concisa y más clara posible. Porque nosotros estamos acostumbrados a, a por, por mimesis, por, por, porque se nos pegan culturalmente, a, a hablar del amor en, en registros o con criterios un poco de Hollywood, ¿no? de, de pues eso, enamoramiento, eh, mariposas en el estómago, se nos hace la piel de gallina, cuando vemos a nuestra amada y luego luchamos por ella, la conseguimos y al final pues comemos perdices y demás. ¿no? Claro. Está bien, no voy a decir que eso sea falso porque no es falso, pero, pero es solo una parte. ¿no? El amor es algo muchísimo más grande y muchísimo más poderoso. Y, y ha dicho Franco una cosa que a mí, con la cual yo coincido completamente y es que Dante nos ofrece una mirada cristiana que es una mirada de todo el cristianismo. Y esto es algo que me ha asombrado profundamente, porque hay sensibilidades muy distintas dentro del cristianismo. Está la mirada del cristianismo, que es un poco más occidental, que es un poco más la nuestra, la europea, y europeo, está la mirada del cristianismo oriental. Y a mí otro tema que me encanta es el de los iconos, que para mí también fue un descubrimiento. Porque nosotros estamos muy acostumbrados a ver cuadros, ¿no? a ver obras de arte, como si nosotros fuéramos, nosotros somos el sujeto que contempla y el cuadro es la obra que es contemplada. Pero con los iconos orientales pasa al revés. Con los iconos orientales uno se debe poner como quien es observado ante la mirada de Dios o de la Virgen Santísima que te observa. Y sentirte querido y sentirte juzgado y sentirte amado por esa imagen. Con la Divina Comedia pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que las dos se dan las dos posturas, por decirlo así. Uno aprende el amor en los versos, se habla del amor de forma explícita de muy diversas maneras. Se habla del amor lujurioso, del amor desordenado, eh, se habla también del amor traicionado. Hay un canto que a mí me apasiona, que es el canto 26 del, del Infierno, cuando habla de Ulises que el gran pecado de Ulises es haber abandonado el hogar después de haber recuperado a Penélope. ¿no? Es la gran traición, el por qué te marchas del hogar si has vuelto al hogar. ¿no? El hogar es lo central en tu vida. Y, y, por supuesto, el final del purgatorio, cuando Dante tiene que atravesar la pared de fuego y es incapaz, y sin embargo lo hace porque, porque se acuerda de que es por Beatriz. Y cuando baja Beatriz y se encuentra con Dante, y como Beatriz reprende duramente a Dante... Eh, pero sobre todo, y, y claro, y esos son todos temas que nosotros contemplamos, ¿no? y decimos, oye, puedo aprender. Pero son temas que también pueden aparecer en otras novelas, en otros libros, y también nos, nos, nos inspiran y nos enseñan. Sin embargo, hay otro, hay otro tema en la Divina Comedia que, es, que, que cambia la jugada, ¿no? que, es, que es icónico en este sentido. ¿Por qué? Porque en el canto primero sucede una cosa muy simpática, y es que efectivamente Dante se encuentra en la selva oscura, tal... Está el hombre muy perdido, intenta empezar a subir la montaña, que parece ser la montaña del purgatorio, pero se encuentra con tres fieras, no puede, se encuentra completamente perdido, solo abandonado y grita socorro. ¿no? Y ahí aparece Virgilio, super Virgilio. ¿no? no te preocupes, yo te voy a ayudar, te voy a sacar de este bosque y vamos a empezar un camino. Y Dante se viene arriba y Dante dice, pues estupendo, venga, vamos a hacer el camino. ¿No? Y, y estupendo, empiezan a andar. Y al principio del canto segundo, Dante empieza a decir... A ver, espérate, espérate, ¿Cómo que, ¿cómo que este camino de qué va? Y yo, pero si yo soy, si yo no tengo fuerzas, si yo soy un mindundi, si toda mi vida me he pasado huyendo de mis propios pecados, si soy un hombre que está atenazado pues, por la lujuria, por la pereza, por todos los vicios de la, de la concupiscencia, de la sensualidad, ¿quién soy yo para atreverme a empezar un proyecto de, de bajar al infierno, luego subir al cielo? No, no, no, esto no es para mí. Y entonces Virgilio le dice que no, que no te enteras. Que es que no eres tú. ¿No? Esta, esta postura del hombre moderno que pensamos que somos nosotros los protagonistas de nuestra vida, nuestras dificultades, las que no nos dejan avanzar, nuestros méritos y nuestras virtudes, las que nos permiten seguir adelante. ¿no? Este lema de si, si tú lo sueñas, si tú puedes, o sea, si tú pones esfuerzo suficiente lo vas a conseguir. Mentira, ¿no? Porque, porque somos frágiles, necesitamos que haya gente que nos ayude y que nos quiera. Y aquí le dice Virgilio, es que no eres tú. A ver, que, hemos, que, que este camino no lo estamos haciendo porque tú seas muy guay, ni muy machito, ni muy nada. Resulta que es que te están convocando. Es el amor de Beatriz quien te mueve. ¿no? Los medievales concebían el amor en clave de, de movimiento de atracción. Pero es que Beatriz ni siquiera te ha convocado por sí misma. Beatriz te convoca porque a ella le ha llamado Santa Lucía, que es esa santa a la que tú le tenías tanta devoción, que ha intercedido por ti y le ha dicho a Beatriz, oye Beatriz, venga, ve a ayudar a Dante que te quiere mucho. Pero es que ni siquiera Santa Lucía es la que ha tomado la iniciativa, es la Virgen Santísima la que se ha acercado a Santa Lucía y le ha dicho, oye, Santa Lucía, venga, que Dante te tenía mucha devoción, ve y, y ayúdale porque el hombre está muy perdido. Y claro, la Virgen María, ¿qué es? La Virgen María en el fondo es la mirada de amor de Dios, que es el amor que mueve el sol y las demás estrellas como aparece al final, ¿no? Entonces, ¿cuál es el secreto de, de, del, del amor en sentido icónico? No es que Dante busque a Beatriz como objeto de su deseo. No es que Dante sea lo suficientemente poderoso, lo suficientemente fuerte o lo suficientemente... No, es que Dante va aprendiendo poco a poco, a través del infierno, a través del purgatorio y a través del cielo, va aprendiendo que lo más grande que le ha pasado en la vida es el haber descubierto la luz de Dios, el amor de Dios, en la mirada de Beatriz, ¿no? que es, yo creo es la, la experiencia de amor más verdadera y es la, la gran enseñanza, para mí al menos, de la Divina Comedia, es eso, el, el aprender a, a, a que el amor no es que tú ames, ¿no? es el, el descubrir que tú has sido amado primero. ¿no? Y a descubrir que, claro, a veces, a veces pensamos que amar a Dios es, es, una cosa, es, es lo más grande que tenemos en la vida, y es verdad. ¿no? Pero a veces pues eso, es un poco complicado decir, pero es que a Dios no le vemos, ¿cómo le podemos amar? Bueno, está en la Eucaristía, por supuesto que sí, hay, un, hay unos pasajes de la Eucaristía precusas, en la Divina Comedia. Pero, pero sobre todo, ¿cómo aprendemos a amar a Dios? Pues aprendemos a amar a Dios cuando descubrimos la llama de su amor, esa llama primera de la que también nos hablaba antes, en la mirada pues, de mi mujer, en la mirada de mi hija, en la mirada de mis amigos, en la mirada de... de pues eso, de todas las personas a través de las cuales Dios me ha amado tanto desde el principio. Y ese para mí es el, el gran tema de la Divina Comedia. No sé si me pasa un poco de tiempo. Va, Muy bien, muchas gracias. Vale, pues la siguiente pregunta es para el profesor Franco Imbrini otra vez. Y la pregunta es, ¿crees que al joven de hoy le puede ayudar la Divina Comedia? Y si es así, ¿en qué manera? ma credo, credo che abbiamo già risposto insieme no anche con le cose che ha appena detto lui Creo perché abbiamo risposto già anche con le cose che ha detto eh. io perché la descrizione che ha fatto del primo e del secondo canto eh, basterebbero da sole a rispondere perché i ne giovani ne sono di sono oggi sono esattamente sono come di ieri eh, uguale eh, hanno bisogno di proposte alte de propuestas sí, con la descripción que ya se ha hecho del canto primero y del canto segundo, ya, ya hay respuesta suficiente, porque los jóvenes de hoy en día, como también en su época el mismo Dante, lo que necesitan son propuestas altas, propuestas elevadas. El problema es que, insieme a una propuesta alta devono avere davanti dei maestri da seguire, come ho detto, tutte e due concordemente. Il mm. es que problema è es che que alla vez di tenere una mirada elevata, una proposta elevata, si necessita anche un maestro, come abbiamo detto già. Ma è un'esperienza che ho fatto in tutti questi 40 anni di scuola. Faccio anche qui un esempio molto concreto, poi magari eh, lo discutiamo. In che è questo quando, eh, quando Dante eh, non ha il coraggio di affrontare la vita perché si tratta di questo gli mancano proprio le virtù fondamentali la come è che le chiama ardore e eh, cosa cos'è il termine e franchezza ardo, cioè l'entusiasmo e il coraggio gli mancano non li non ce li ha non li trova in sé Virgilio che cosa fa gli racconta quello che ha raccontato è una delle tre donne Benedette che hanno a cuore il destino di Dante scusa faccio pensieri troppo lunghi forse no no, no va bene ehm... Es, es algo que, que ha aprendido en sus 40 años como, como maestro, el, el, el hecho de que necesitamos un maestro. Y es que eh, dice Dante que a Dante le faltan dos cosas fundamentalmente para poder emprender el camino. Y lo dice él. Y una es el ardor y otra es la franqueza. ¿no? Y el ardor es fundamentalmente el, el entusiasmo eh, para poder seguir adelante. Y es en este momento cuando adquiere lógica precisamente lo que hemos dicho que dice Virgilio, ¿no? que, que él, no es él el que, el que está emprendiendo el camino por sí solo, sino que está siendo llamado, está siendo convocado. Ed es interesante notar que Virgilio proprio lo reprovera de la debolezza de cui que nosotros so, a nuestros chicos. No solo en España, de nosotros hay sociólogos que han escrito libros chiamando questa generazione di giovani gli sdraiati, quelli che stanno sul divano tutto il giorno con, con internet, no? y esto es precisamente lo que Virgilio le echa en cara a Dante dice Franco que no sabe aquí en España si es así pero que probablemente el mayor vicio que se echa en cara a los jóvenes en Italia es que eh, se les llama la generación de los Sdrayati, que no sé exactamente cuál es la traducción pero que básicamente significa tumbados, que están tumbados, tumbados. Que están tumbados no. todo el día con el móvil es dilema que Ma perché non ti alzi, perché non ti interessi, non, no? Uh -huh. E il Vigilio uguale, dice a Dante, perché restai? Cioè perché stai fermo, perché non ti muovi? Uh -huh. Perché tanta viltà nel cuore allette? Perché allevi, cioè favorisci la viltà nel tuo cuore? Uh -huh. È la domanda di ogni mamma, e di ogni papà e di ogni insegnante Di ragazzi, no? Y, y es, es precisamente lo que dice, lo que nosotros le decimos a veces a nuestros jóvenes es, ¿pero por qué no te levantas? ¿Por qué no te pones a hacer cosas? ¿No, ¿No te quedes ahí tumbado con el móvil todo el día? Que es lo mismo que le dice eh, Virgilio a Dante, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué te paras? ¿Por qué no avanzas? ¿Por qué estás con, eh, como regodeándote en esta vileza o en esta maldad eh, interior? Ma, apunto, la solución no es gritarlo, urlare o punire i ragazzi. La soluzione è che i ragazzi si sentano stimati e voluti bene e amati dal cielo fino alla terra e questo solo li fa muovere. Es una sfida increíble para nosotros educadores. Sí, el gran reto para los que somos educadores es precisamente que esto no se soluciona gritando, ni se soluciona imprecando, ni se soluciona... No, esto se soluciona amándoles, queriéndoles, motivándoles, ofreciéndoles siempre un gesto de estima desde lo alto del cielo hasta lo más bajo de la tierra. Eh, y este es pues, nuestro, gran, nuestro gran reto hoy en día. Yo recuerdo siempre... Eh, que el eslogan de la universidad Francisco de Vitoria es la educación es una mirada. Esto es la síntesis de la Divina Comedia. Hmm. Sé, no no entiendo muy bien el, el eh, bueno dice que eh, esto siempre recuerda que este es precisamente el gran lema de la universidad Francisco de Vitoria que la educación es una mirada creo que he dicho. La mirada, Una mirada. Sí. y esto es la gran enseñanza de la Divina Comedia. Pensate que la Divina Commedia, en eh, España, si pensa que siamo most, tutta mostri e cose orrende. Mi han detto que Dantesco, da voi, vuol dire decir di più terribile si possa immaginare. Sí. In Italia, semmai, Dantesco vuol dire decir angeli, spiriti, Dio, quelle cose lì che no gli frega niente. Sí. Invece, invece sai quali sono, sapete quali sono le, le quattro parole che ricorrono di più nella Divina Commedia? Cioè se mettete tutto il testo nel computer e chiedete qual è la parola più presente in tutto il poema, cioè, sapete qual è? La parola occhi. occhi. E la seconda, la seconda parola è bene il bene, gli occhi che cercano il bene. Questo è il tema della vita e è il tema della commedia. La quarta parola è vidi e la, e la terza parola è vidi e la quarta è mondo. Basta questo a dire e a entusiasmare per, per il poema. Proba vivirlo cualquier modo. Sí, dice que es simpático como en Dantesco en España significa algo que es monstruoso, algo que es eh, horrendo. Y en cambio, Dantesco en Italia, si acaso, en el lenguaje coloquial, significa todo lo contrario, ¿no? Significa angélico, elevado, ¿no? Etéreo. Eh, y sin e que son como dos grandes tópicos de la Divina Comedia. Sin embargo, si metiéramos todo el texto de la Una Comedia en un procesador de texto y buscáramos cuáles son las palabras más repetidas, la palabra más repetida de todas es ojo, no ojos. La segunda palabra más repetida es bien, ¿no? los ojos que buscan mirar el bien, los ojos que miran bien. Luego, la tercera palabra más repetida es eh, visto o Di". vi, y luego la última es mundo. Dice que estas cuatro palabras... Bien entendidas, sintetizan perfectamente lo que es verdaderamente la Divina Comedia. Ma no solo, ma cuando eh, Virgilio da questa spiegazione a Dante, e allora Dante ritrova il coraggio e la forza, uh -huh. e parte di nuovo deciso, yo uh -huh. mi fermo e digo ai ragazzi a scuola: Ma ragazzi, avete capito che Beatrice ha lasciato il paradiso? per scendere all'inferno a cercare Virgilio per soccorrere Dante. E dico ai ragazzi a scuola, ma che amore è? Che amore è quello di una donna che scende all'inferno a riprendersi il suo uomo, mm. tutti i giorni. Mm -hmm. E vi giuro, vi giuro veramente, è sempre stato così, che... Di fronte a questa domanda anche il più cretino degli alunni, anche il più quello che non studia, quello che, quello che beve, quello che spaccia, per un istante gli viene una lacrima e ti guarda e dice è vero, sarebbe bello essere amati così. Poi si dimentica appena suona la campanella, reset, ma, ma c'è un momento in cui ti guarda ed è vero, è vero per tutti. Alto que se es interesante para los jóvenes leerla así. Sí, dice que eh, cuando estando en estas circunstancias, cuando Virgilio le recuerda a Dante el, el amor que le ha tenido Beatriz, es cuando Dante vuelve a encontrar el coraje para seguir adelante. Y es que claro, Beatriz es una mujer que estando en el cielo desciende a los infiernos para llamar a Virgilio para que vaya a ayudar a a, a Dante. Y dice que siempre ha sido así, ¿no? El amor de una mujer que desciende hasta los infiernos todos los días que haga falta para rescatar a, a, a Dante. Y cuando, que ese es un, un amor por el cual merece la pena cualquier cosa. Y que cuando esto lo cuentas en clase, incluso el, el alumno más cretino, más travieso, más, más trasto por un instante se detiene y, y, y con una lágrima dice, pues sí, por ese amor merece la pena vivir, que luego suena la campana y se va a hacer sus cosas y demás, pero, pero que es, un, es algo que conmueve profundamente el corazón del hombre porque da mucho sentido y que, claro, por eso es, Dante hoy en día es tan actual, tan actual para los jóvenes. Creo, de haber dispuesto. Creo que se ha respondido a la pregunta. Muchas gracias. Y la siguiente pregunta va dirigida a Javier. ¿Por qué crees que hoy sigue siendo actual la Divina Comedia? Que es un poco... Sí. También lo hemos estado hablando... Sí, realmente, y yo creo que el profesor Franco lo ha dicho mucho mejor de como yo lo puedo decir. Eh, yo, yo tengo la experiencia de haber leído la Divina Comedia pues muchas veces. Yo eh, la tenía en mi mesía de noche... Eh, últimamente ya no lo hago y lo tengo que volver a hacer ¿eh? pero antes lo tenía en la mesilla de noche y leía un canto todas las noches de la Divina Comedia eh, entonces le he dado varias vueltas a la Divina Comedia no sé cuántas, pero vamos, varias y cada vez que paso por pasajes, incluso pasajes que a mí me gustan mucho, que ya tengo identificados ¿No? Ya he dicho, los primeros cantos, y luego el canto 26 del infierno que me gusta mucho, el canto, los últimos cantos del purgatorio, los primeros cantos del paraíso, los últimos del paraíso. Sin embargo, siempre descubro cosas nuevas y eso no porque cambie la divina comedia. ¿no? El que cambio soy yo. El que, yo, el que crezco, el que maduro soy yo. Entonces, cuando vuelvo a pasar por el mismo pasaje, pues ese pasaje me dice algo a mi vida en ese momento y eso para mí es una prueba casi casi empírica de la actualidad de la Divina Comedia ¿no? que, es, que es interpelante a todos los hombres de todos los tiempos, de todas las edades y en todos los, los lugares de la vida. En el momento del mayor sufrimiento eh, obviamente es una, una, un libro de grandísimo consuelo pero también en los momentos de grandísima alegría pues es un libro que te ayuda a, a saber canalizar esa alegría y a saber atribuir el motivo de esa alegría donde verdaderamente está. ¿no? y mmm, por todo lo que hemos comentado aquí el libro tiene un grandísimo valor existencial ¿no? podemos quitar el nombre de Dante y poner el nombre de cualquiera de nosotros y yo creo que más o menos las mismas experiencias las hemos tenido ¿no? en algunos momentos de nuestra vida nos hemos sentido perdidos en un bosque y hemos tenido esa experiencia de una persona que ha salido a nuestro encuentro de una forma completamente gratuita inesperada, inmerecida y, y nos ha sacado de ahí y que eso si, si somos capaces de hilvanar ¿no? el, el hilo de causas y consecuencias, llegamos irremediablemente a la experiencia de un Dios que nos amó primero. ¿no? Eh, y luego, es, es curioso porque en la Divina Comedia tiene cuando, cuando yo la explico en clase, porque alguna vez me ha tocado explicarla en clase, siempre prevengo un poco a mis alumnos, porque la una comedia tampoco es una obra fácil. ¿no? De hecho, yo siempre recomiendo alguna edición que tenga comentarios, porque Dante es una persona cultísima, cultísima, y hace unas referencias de todo tipo, mitológicas, literarias, filosóficas, teológicas, que son de un nivel muy elevado, muy elevado. Y, y uno puede perderse, y sin embargo esto es más mm, superficial que otra cosa, porque en el fondo las historias que cuenta, las, eh, capítulo a capítulo, canto a canto, las, las referencias que se hacen, se pueden obviar y uno se va quedando con el pozo, y el pozo es humanidad pura y dura. ¿no? Humanidad en necesidad de redención, y yo creo que eso es algo con lo que absolutamente nos identificamos todos los hombres de todos los tiempos y lugares. Y, claro, a, pasas por el pasaje de, de Paolo y Francesca, ¿no? Y tú dices, bueno, sí, Paolo y Francesca pues fueron dos personas con una historia en un momento histórico determinado y, y puede ser interesante conocer la historia y los datos, pero, pero más allá de eso, también te identificas ¿no? con, la, con la, fla, la fragilidad de Paolo y Francesca y con la necesidad profunda de redención de Paolo y Francesca. ¿no? Y lo que comentábamos antes, lo que comentaba antes también de, de Ulises, pero en general, y claro, vas atravesando el purgatorio y, y te vas dando cuenta de que absolutamente todos los pecados que va narrando Dante los has, los has cometido también tú de una u otra manera. O al menos has tenido esa experiencia. ¿no? Eh, y también es increíble cómo te encuentras con una persona que ha leído la Divina Comedia, que disfruta leyendo la Divina Comedia. Y es verdad que siempre hay intuiciones comunes. Muchas de las cosas que cuenta el profesor Franco eh, es que yo las he vivido en carne propia. Pero también encuentras que hay miradas originales, hay, hay cosas que, en las cuales yo no había caído, no me había fijado, y son potentísimas. Eh, y poco, de pocos libros se puede decir algo así. ¿no? Y, y está claro que, y claro, ya si uno se pone a meterse en los estudios dantescos o de, de literatura dantesca que hay en Italia, que son formidables a un, a un nivel filológico, a un nivel filosófico, teológico, con unas explicaciones monumentales... Claro, te das cuenta de que esto es una fuente inagotable de, de, de pensamiento de vida, pero sobre todo de amor, eh, y, y yo creo que el amor es lo más importante que tenemos en, en la vida de los seres humanos, y por eso pues, cuando una historia de amor es una historia de amor tan monumental, tan grande, tan potente, pues la historia de amor de Dios al hombre pues, pues es, va a ser siempre actual y, y, y siempre nos va a conmover profundamente. Entonces, solo, solo me queda pues, invitar a que hagamos esta experiencia de, de leer a Dante, ¿no? que es, yo lo recomiendo muchísimo, pero muchísimo. Muy bien, muchas gracias. Y para finalizar, una pregunta dirigida al profesor Franco. Eh, nuestra exposición se llama Volver a encontrar las estrellas, por la necesidad de encontrar la esperanza en el día de hoy. ¿Crees que la Divina Comedia nos da las herramientas para volver a tener esperanza? Claro que sí. <risa> claro que sí, después de lo que hemos dicho, uh -huh. ha sido el tema de toda esta que me parece. Creo que la esperanza ha sido el gran tema de toda esta charla. De resto, las declaraciones de di Dante stesso sono molto chiare, lui espressamente si attribuisce la responsabilità di aiutare gli uomini a vivere bene, a vivere meglio. Quando dice, eh, per esempio nella lettera a Can Grande, quando dice che eh, lo scopo dell'opera e di ogni sua parte è aiutare gli uomini a passare dallo stato di miseria allo stato di felicità. Più di così. Uh -huh. Que él, eh, el mismo Dante explícitamente lo dice, que eh, pues él lo que busca con, con toda su obra es, eh, de alguna forma, eh, predicar, hablar de ese, de ese bien que ha experimentado. Y él dice incluso que eh, la, la, no solamente el objetivo de la Divina Comedia, sino de toda su obra, de todas las partes en las que él ha, él ha, ha participado, es el... Enseñar a los hombres el camino o cómo salir de, de la miseria hacia la felicidad. Del resto, pensate que cuando Dante è morto, da pochi años, cioè circa nel 1370, 40 años dopo, 50 años dopo la morte di Dante, i cittadini di Firenze, e non era una cosa usuale eh, come oggi, i cittadini di Firenze han fatto una raccolta firme. Para pedir que veniese organizada y pagada dal Comune la pública lectura de la Divina Commedia. Por lo demás, pensad que eh, 40 años después de la muerte de Dante, en torno al 1370, eh, la gente de Florencia hizo una recogida de firmas para pedir al alcalde, al Comune, que hiciera una lectura pública de la divina comedia, lo cual no es algo para nada usual, no era para nada usual. El Comune approva la propuesta e incarica a Giovanni Boccaccio, que en estas letture lecturas, ha fatte 16 o 17, y mm. luego stato male no ha podido ma pero stato él, en estas lecturas, que ha llamado el poema Divina Comedia. Prima la gente la llamaba El Dante, Simplemente. Sí, y el, el común, el alcalde, a, a, aprobó eh, que se hiciera esta lectura pública y encomendó a Boccaccio que hiciera estas lecturas públicas de la, de, de la, comedia, de la Divina Comedia eh, y pudo hacer 16-17 porque después enfermó y no pudo terminarlas, pero fue eh, Boccaccio el primero que la llamó Divina Comedia, porque antes a, la, a todo el poema se le llamaba el Dante, fue Boccaccio el que le llamó Divina Comedia ma la cosa impressionante è la motivazione per cui la gente raccoglie le firme e c'è scritto nella petizione, c'è scritto noi chiediamo che venga data pubblica lettura eccetera perché anche i non grammatici cioè gli analfabeti, quelli che non potevano andare a scuola, quelli che non sapevano né leggere né scrivere possano conoscere questo poema e perciò essere aiutati a a vivere la virtù e a fuggire il vizio, uh -huh. cioè la gente sentiva che la Divina Commedia era una proposta per vivere meglio, uh -huh. per, per essere più buoni, perché il mondo fosse migliore, uh -huh. pensate, 50 anni dopo la morte di Dan. Sì. Este, eh, lo que es impresionante es la motivación que está recogida en la carta con la cual se pidió que se hiciera esta lectura pública de la Divina Comedia. Y es que la, las gentes de a pie de, de Florencia pidieron, 40 años después de la muerte de Dante, que se leyera públicamente la Divina Comedia para que incluso los no los que no habían estudiado y que eran analfabetos eh, pudieran conocer eh, el poema de Dante para así... Vivir en la virtud y aprender a huir del vicio. Y esto es lo que declaran los ciudadanos, el motivo por el cual quieren que se haga la lectura pública de la Divina Comedia. Pure pensar, e he finito Pensar a la estructura, visto que esta sera presentamos el purgatorio, a la estructura del purgatorio donde Dante continuamente encuentra anime que todos sulla la tierra pensan danate, al inferno, condannate por la justicia de di Dios Dante, en vez, las in en Purgatorio miracolosamente salvadas por la misericordia de di Dios mm -hmm. que vince siempre y es, desde este punto de vista, una, un poema de esperanza increíble, nunca mai, mai visto, nunca mai, mai, mai così chiaro sí. Fijémonos también cómo en el Purgatorio, que del cual se, se va a hablar hoy eh, Dante coloca las almas de muchas personas que en la tierra se las consideraba que estaban, habían sido condenadas por sus muchos pecados y que sin embargo por un milagro de la misericordia de Dios se salvan en el último, en el último momento y entonces Dante se las encuentra no en el infierno sino en el purgatorio en camino hacia la salvación. ¿no? Fijémonos hasta qué punto es para Dante importante y es, es fundamental entender La Divina Comedia como un poema de esperanza. Yes, <risa> vale la pena, vale la pena. Sí, sí, vale la pena. Bueno, pues muchísimas gracias, sobre todo bueno, primero a nuestros ponentes, a don Franco, gracias, gracias por su gracias. por su buena disponibilidad por participar en, en, esta, en esta charla y por los comentarios tan interesantes y que nos iluminan tanto a la hora de entender la Divina Comedia. A don Javier también igual, porque ha hecho una explicación estupenda y además nos está traduciendo toda la, la charla. O sea que muchísimas gracias. Y, bueno, Javier, que... prometo, prometo el primer viaje que será posible hacer en Vengo a España y e la lejamos juntos por una jornada entera ah, beviendo y... E... Será bello, ciertamente gracias <laughs> Gracias yes, grazie a vos A usted y queremos agradecer también a la, a la editorial de la Universidad Francisco de Vitoria porque acaban de publicar las dos primeras partes de la Divina Comedia que están comentadas por, por el profesor Franco Nembrini y que están ilustradas por Gabriel De Loto que son las ilustraciones con las que hemos estado trabajando en la exposición y que vamos a ver posteriormente. Y bueno, lo pueden comprar a la salida, aquí en, a la entrada de la, del teatro lo pueden comprar. Y ya le, le paso la palabra a don Jaime Bertodano. Y yo hago... Recomendación de estos libros, porque creo que necesitamos en España este acercamiento a la figura de Dante. Y yo creo que Nembrini, el profesor Nembrini, pues nos hace esa interpretación tan lúcida, tan cercana, tan actual de, de, pues de todo lo que es Dante. ¿no? Y quisiera pues, que esta exposición nos sirviera aquí en España también y también al público joven para acercarnos a la figura de, pues de, de Dante y que también nos ayude pues un poco a salir de esta selva oscura, de esta situación en la que nos encontramos después de la pandemia, como también sirvió en aquella época, ¿no? después de la peste, eh, pues esa reflexión en torno a, eh, a, la, a la obra de la Divina Comedia, ¿no? pues que también a nosotros y a mucha gente le pueda servir esta exposición para, para salir de esa selva oscura iluminadas por el, el resplandor de la luz eterna, que es como se llama la... Eh, pues la, la carta de, del Papa Francisco sobre, sobre Dante ¿no? yo me acordaba además que esta carta había sido publicada el 25 de marzo, el día de la encarnación y que por obra de ese amor que mueve el sol y las demás estrellas estamos nosotros inaugurando pues, en la víspera de, del Corpus ¿eh? esta, esta exposición y, y bueno, eso me, pues me llena de, de alegría ¿no? ver esta, esta providencia el precisamente en este día del Corpus eh, recordando pues, ese, ese pan de la cultura eh, que también nos acerca a, a ese cuerpo que es el, el cuerpo del resplandor de la luz eterna, el cuerpo de Cristo pues, eh, y antes de dejar inaugurada la exposición yo también quiero dar las gracias en nombre de, pues, de Don Ginés y de la diócesis de Getafe a todos los que han hecho posible la exposición eh, a la Delegación de Juventud por supuesto para, por liderar el proyecto a la Universidad Francisco de Vitoria por la colaboración en la creación y la gestión de pues de esta exposición, al Ayuntamiento también de, de Navalcarnero Carnero por la cesión de, de, de estos espacios, además son espacios muy bonitos, es verdad. Y no, también a, a Irene Solís y Francisco Villar, que son como nuestros comisarios, son como los comisarios de la exposición ¿no? y han tenido un trabajo eh, pues, eh, formidable en todo esto. Y, y finalmente, pues también a. Eh, animaros a todos a, pues a, a participar de esta exposición, a, a visitarla. Sabéis que, eh, bueno, eh, pues por las limitaciones tenemos que ir de 10 en 10, eh, la visita de la exposición, pero... Eh, bueno, eh, es una cosa que podemos sobrellevar eh, ya que nos mueve el sol, eh, el amor que mueve el sol y las demás estrellas y por eso pues eh, pues animo a todos y, y sin más, pues decir que queda inaugurada la exposición Volver a ver las estrellas Dante. Muchas Gracias.